Acompáñanos a conocer la nueva Chevrolet Bolt EUV, el vehículo ideal para quienes están pensando en un eléctrico con el mejor espacio, diseño y tecnología con cero emisiones contaminantes. Chevrolet Bolt EUV logra una autonomía de 397 kilómetros en una sola carga, gracias a su cargador incluido de doble entrada con posibilidad de 120 o 240 voltios que te permite cargar de 0 a 100% en tan solo 8 horas con la opción de 240 voltios. También cuenta con un botón de frenador regenerativo One Pedal Driving, que ayuda a disminuir la velocidad o incluso frenar completamente con solo levantar el pie del acelerador. Esto significa que podrás usar menos los frenos y aumentar la autonomía. Potencia de 200 caballos de fuerza y 266 libras-pie de torque para electrizar cada camino. La opción de manejo Sport lleva la conducción a otro nivel. Con solo presionar un botón, conviertes tus viajes en una experiencia mucho más ágil, dinámica y deportiva que complementa tu experiencia de moverte en una SUV totalmente eléctrica. El exterior esculpido con iluminación LED y luces intermitentes secuenciales llamarán tu atención. En su interior encontrarás un imponente centro de comando de última generación con acabados premium, un sofisticado control de cambios en botones para operar cada trayecto y espacio con capacidad para hasta 5 pasajeros. Con todo lo que Chevrolet Volt EUV nos ofrece, podemos estar seguros de que estamos entrando a una nueva era eléctrica llena de emociones con una nueva visión sobre la movilidad y un potente diseño que desafía lo establecido para encontrar nuevos caminos. Siente la magia de conducirla. Conoce más en chevroletelectricos.mx.